Las personas que nunca se contagiaron, tuvieron suerte. De todas maneras, los hábitos saludables hacen que uno se sienta mejor, eche sentirse uno físicamente mejor, anímicamente mejor, emocionalmente mejor, favorece al sistema inmunológico. Se recomienda actividades al aire libre, siempre con los protocolos, siempre con el distanciamiento. Si a uno le gusta salir a correr, o hacer un deporte al aire libre, o hacer yoga, o tocar un instrumento musical, o meditar, obviamente todas son esas actividades recomendables y que uno no debe dejar de lado. Todo lo que a uno le haga sentir bien, en algún momento del día, si se pudiera tomar un par de horas, una hora, 45 minutos para realizar esta práctica, altamente recomendable por una cuestión de bienestar personal y para sentirme mejor.